nacional les ofrecen la más cordial bienvenida a la exposición fotográfica Luchas Campesinas 1970-1980 y el papel de las universidades públicas. También la presentación del libro digital Luchas Campesinas 1970-1980 y el papel de las universidades públicas. Teníamos invitada a la primera dama de la República, pero se ha excusado por razones familiares. Tenemos en la mesa principal la máster Yadira Cerda Rivera, vicerectora de extensión de la Universidad Nacional. El señor máster José Luis Díaz Naranjo, decano de la sede región brunca de la Universidad Nacional. La licenciada Marta Campos, dirigente cooperativa. Nacional, el señor Álvaro Rojas, dirigente campesino de los años 70 de la región sur, el máster Miguel Sobrado Chávez, catedrático de la Universidad Nacional. Asimismo también nos acompañan Jorge Mora Alfaro, ex-rector de la Universidad Nacional, Hernán Mora Corrales, don Amando Robles, Gonzalo Ramírez, Vicente Arroyos, ellos son representantes del equipo de extensión inicial de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de los años 70. Señoras y señores, bienvenidos todos. El agotamiento de las tierras baldías empezó a generar una progresiva presión campesina sobre los latifundios improductivos en la década de los 60 los desempleados agrícolas fueron muy numerosos. Plantaciones que contrataban hasta 6.000 trabajadores pasaron a operar con menos de la mitad. Los despidos en su mayoría eran de obreros mayores de 35 años, que no encontraban fácilmente empleo. Los cuales se suman a los miles de campesinos que erraban en busca empleo de tierras. Le cedo la palabra a la licenciada Ana Isabel Vega Suárez, directora de la Biblioteca Nacional, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Señor Álvaro Rojas, dirigente campesino en los años 70 en la región sur. Máster José Luis Díaz Naranjo, decano sede regional Brunca de la UNA. Máster Yadira Cerdas Rivera, vicerectora, extensión 1 de la UNA. Licenciada Marta Campos, dirigente cooperativa nacional. Máster Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER. Máster Miguel Sobrado Chávez, fundador de la Escuela de Planificación. Compañeras y compañeros de la Biblioteca Nacional y a las personas que nos honran con su presencia, muy buenas tardes. El día de hoy nos complace albergar en la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano la exposición fotográfica Luchas Campesinas 1970-1980 y el papel de las universidades públicas, ya que las imágenes permitirán informar a toda la población costarricense de este hecho histórico tan relevante en nuestro desarrollo democrático. La Biblioteca Nacional, desde sus orígenes, ha desarrollado un conjunto de colecciones documentales relacionadas con todas las áreas del conocimiento, que constituyen un valioso patrimonio bibliográfico que fomenta la investigación. Muchos de estos documentos son verdaderos tesoros, entre los que destacan periódicos, revistas, libros, música, entre otros, publicados en Costa Rica o en el extranjero sobre Costa Rica, y que se pueden consultar a texto completo en el portal de Sinavi. La Biblioteca Nacional asume su función como ente de divulgación cultural con actividades como estas, junto con la presentación del libro digital y el conversatorio, que nos motiva para continuar apoyando el desarrollo cultural de nuestro país. Muchas Gracias. El señor Miguel Sobrado es sociólogo catedrático de la Universidad Nacional, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de nuestra Alma Mater. Trabajó en el primer proyecto de extensión de la UNA, con trayectoria en el trabajo con los movimientos sociales, campesinos y cooperativos del país, y es autor de la mayoría de las fotografías que veremos nos presenta a continuación el libro, Luchas Campesinas. Este, nosotros esperábamos poder tener este libro impreso para esta ocasión. Lamentablemente, como ustedes saben, las velocidades... A veces administrativas institucionales no son suficientemente rápidas. Entonces, pero hemos logrado ¿sí, este, elaborarlo y eh, como respaldo de la, de la exposición, porque aquí no se trata de, de tener unas cuantas fotos bonitas. Se trata de algo más profundo el testimonio de una época, una época que pudo haber sido muy dura y dolorosa para el país. Muy bien lo decía Don Pedro en la inauguración, que la situación del conflicto agrario era particularmente fuerte en aquel entonces. Que no solamente se había agotado la frontera agrícola, sino que las bananeras desplazaban gran cantidad de gente. Que por la introducción de aviones para fumigar y otras maquinarias. Y las tensiones crecían. Pero crecían no en cualquier parte, crecían en un contexto particularmente peligroso para la estabilidad. ¿Por Regional. Porque en Centroamérica ya corrían los vientos de guerra que llevaron a la masacre que hubo en Guatemala, Salvador. Nicaragua ya eso se veía venir ya estaban los nubarrones colocados sobre el, sobre el tapete en el mundo la, las guerrillas vietnamitas estaban sacando de ejército norteamericano de Vietnam y <coughs> en Latinoamérica que era y sigue siendo el continente con menor con mayor injusticia en la distribución de la tierra este, generaba una gran preocupación. La violencia crecía en nuestro medio. Y frente a esto, este, las políticas de colonización tradicionales se hacían insuficientes, entre otras cosas, porque se consideraba a los obreros agrícolas como personas que no calificaban para eh, las políticas agrarias, por no ser campesinos. Y vino... Yo diría en ese contexto, que por una parte tenía a la Federación Nacional Campesina, que impulsaba el Partido Popular con organización en diversas partes del país, con diputados en la Asamblea Legislativa, moviéndose activamente, y por otra parte, unas instituciones que no sabían responder muy bien a las condiciones de la guerra. Bueno, frente a esto, eh, yo diría que fue posible encontrar algunas vías para que las aguas, la, la sangre no corriera, ¿verdad? Y se encontraran salidas alternas para, nuestras, eh, para los problemas nacionales. Eh, hoy en día, si uno va a muchas comunidades en Cotobruz, en el Pacífico Sur, uno encuentra comunidades enteras producto de estas luchas y producto del de desarrollo del movimiento cooperativo y asociativo de la gente. ¿Cómo fue posible? Gracias a una política, y ahí creo que los universitarios que participamos participamos con mucha visión, una política de alianzas entre la Federación Nacional Campesina con eh, el Instituto de Tierras y Colonización, cuando el gerente era don Teodoro Quirós y el padre Armando Alfaro en Limas facilitando recursos y posteriormente también estuvo ahí en la Escuela de Ciencias de la Religión, trabajando muy activamente en este asunto. Bueno, don Teodoro Quiroz, si ustedes eh, saben quién fue, en todo caso hay un documental que produjo Canal 13, donde él eh, de manera clara y directa dice, que frente a las presiones para que no apoyaran a los grupos campesinos él respondió en punta directiva que él lo habían puesto ahí para dar tierra a los que no tenían y no a los que ya tenían porque las tierras que las bananeras estaba estaban eh, eh, dejando sin cultivar estaban comprando grandes eh, eh, figuras políticas de la época ¿verdad? a precio muy bajo para negociar eh, la cancelación temprana del de convenio que había entre el Estado y la Compañía Bananera. Entonces, frente a estas presiones, la organización campesina fue la que definió en gran medida eh, la transformación agraria de la época. ¿Por qué recoger esta parte de la historia? Porque hoy en día tenemos también problemas de y es importante resaltar cómo las universidades pudieron jugar un papel de orientar el quehacer institucional aquella racionalidad sustantiva de que hablaba la universidad necesaria este, para integrar esfuerzos hacia una mayor democratización y desarrollo del país en aquel entonces, y cómo ese papel podrían jugarse también y debería jugarse hoy en día en relación a los cambios que está viviendo nuestro país y como ya sabemos, ha tenido un auge económico, pero un auge este, que en lo fundamental es más estadístico que es real para las personas, porque el 22% del sector moderno ha visto crecer sus ingresos en gran medida, mientras que el 78% del sector tradicional, especialmente el agro, los ha visto disminuirse ¿verdad? o estancarse. Bueno, ¿cómo integrar a todos estos sectores, a la economía. ¿Cómo hacer inclusivo el, el modelo de desarrollo? Son parte de los retos que tenemos hoy en día y que yo pienso que son retos que las universidades deben asumir también proactivamente para encontrar una salida participativa y que sea efectivamente eh, abierta a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestra nación. Entonces, por eso es que nos pareció importante recuperar estas luchas eh, y ese papel de las, primero, de las organizaciones de base, porque yo creo que esto no se podía haber hecho si no hubiera habido una federación nacional campesina con la fuerza que esta tiene. Segundo, porque ahí hubo inteligencia para integrar alianzas, ¿verdad?, y conseguir proyectos nuevos, visiones nuevas que abrieran el camino por ejemplo a las cooperativas de autogestión y a las cooperativas de agrícolas en general, así como al establecimiento de grandes comunidades. Yo recientemente estuve en Cotogruz y me tocó estar con algunos de los dirigentes de aquel entonces, también ya con un poco de nieve en la cabeza, ¿verdad? este y me enseñaban la escuela, donde antes lo que un, un, una cornachosa vieja, ¿verdad? Y comunidades prósperas que se hicieron a partir de estas rutas de Entonces, creo que vale la pena eh, darle atención a este, vean ustedes, aquí están pasando algunas de las fotos de, del libro, ¿verdad? Que eh, a todo el que quiera recibirlo digital, se le va a enviar en el mes de septiembre y esperamos que en el mes de noviembre ya pueda estar impreso. ¿verdad? Bueno, yo creo que en términos generales esto sería lo que tendría que decir sobre relación a, al libro y a, a ver que la, que, la, que la exposición es nada más que una pequeña parte de un contexto mayor. No es solamente las fotos bonitas que este, se seleccionaron de, de las luchas de ese momento, estéticamente, sino también que detrás de estas fotos hay toda una historia especialmente rica. Muchas gracias.